Planteo cuestiones sobre las que reflexionar Más allá del solo entretener Compongo música interpretando el palpitar Alcanzando, alcanzando la expresión del alma Significa liberar ideas Compartiendo posiciones Enfocado en la manifestación No tanto en la calidad de la voz Interesado en el compromiso Todo comunicador debe ser honesto consigo mismo, así debe ser. Entiendo que renunciar a los principios es una equivocación, sí que lo es. Morderme la lengua nunca puede ser una opción. Por supuesto Si todavía se puede ayudar al desvalido Aunque sea tarareando Una simple e inofensiva canción Hay que cantar alzando la vibración Como canta autor es mi elección Proteger los más frágiles almas quebradizas socorrer a los desamparados sin buscar ningún premio evitando bravo con sin evaluar el tipo de provocación pública que cause Salva los actos saludables Aunque sea tarareando una simple e inofensiva canción, hay que cantar conmoviendo conciencia. Lo hago por mi condición de ser humano vinculado a mi raza Lo hace sintiendo Represento la voz silenciosa de muchas otras personas que piensan libremente No pediré disculpas por el contenido de mis canciones. Libertad de expresión. Si todavía se puede ayudar al desvalido, aunque sea tarareando una simple e inofensiva canción. Hay que cantar estimulando con dotar. exclusiva creación para quien quiera disfrutarlas, compartirlas con otros, tengo convicciones que el sistema no ha logrado arrebatarme, permanece salvaje. No me voy a doblegar durante este paseo por la industria musical Sin domesticar Si todavía se puede ayudar al desvalido Aunque sea tarareando Una simple e inofensiva canción Hay que cantar con responsabilidad A liberar ideas compartiendo posiciones, enfocado en la manifestación, no tanto en la calidad del amor. Abrazamos el amor contigo, Olsacha. Oh, Gracias por contar.